¡Hola! Bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a decorar una regadera de plástico y la vamos a convertir en una preciosa regadera imitación porcelana. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues quédate a ver el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación, ya que el plástico es una superficie difícil de trabajar. Si no tenéis gesso también podéis utilizar alguna imprimación todoterreno o primer. Ya se ha secado la capa de imprimación. Así que ahora vamos a aplicar una capa de pintura a la tiza de color blanco. Podríamos pintarlo con pintura acrílica, pero la pintura a la tiza tiene más cuerpo y además la voy a aplicar con una esponjita para crear un poco de textura. Me interesa que tenga un poquito de textura rugosa. Vamos a pintar toda la regadera con la esponjita hasta que quede completamente blanca. Si es necesario, aplicaremos dos capas de pintura. Para la decoración voy a emplear esta bonita servilleta. Con un pincel y un poquito de agua voy humedeciendo el contorno y rompiendo la servilleta para ir recortando el ramo. Por supuesto, quitamos las dos capas blancas desde detrás y nos quedamos solamente con la capa decorada. Ya tengo la servilleta recortada y ahora aplicaremos el pegamento para decoupas sobre la superficie de la regadera. Como no es una superficie completamente lisa, tenemos que hacerlo con cuidado para que no nos queden muchas arrugas. Aplicamos el pegamento, lo extendemos muy bien y colocamos la servilleta lo hacemos despacito y con mucho cuidado suavemente ponemos un plástico encima de la servilleta y ahora vamos a ir haciendo presión con los dedos para que la servilleta se quede pegada en el pegamento hemos de tener en cuenta como os he dicho que no es una superficie lisa así que tenemos que pasar los dedos por los surcos que tiene el plástico y ahora con el pincel vamos a sellar los bordes por si alguno se nos ha quedado levantado. Sellamos muy bien los bordes y ahora para hacer la otra cara tendremos que esperar que esta cara esté seca. Si no, al darle la vuelta podremos estropearla, así que vamos a esperar que se seque. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a hacer la otra cara. Hacemos lo mismo, aplicamos el pegamento y los tendemos muy bien Colocamos la servilleta y la ajustamos con los dedos muy suavemente para que no se vaya a hacer ninguna arruga Ponemos el plástico encima de la servilleta y apretamos bien para que la servilleta se quede bien pegada Tenemos en cuenta los surcos y pasamos los dedos para que la servilleta se quede bien pegada también en los surcos que tiene la regadera Levantamos el plástico y sellamos los bordes con pegamento para que no se queden los bordes levantados. Ya se ha secado el decoupage por completo y ahora vamos a pintar con pintura acrílica negra unos circulitos, como una especie de circulitos con patitas hacia los lados. Como veis en la imagen, Vamos a simular que es porcelana y que tiene unos pequeños desconchones. Así que pintamos un par de circulitos y con unas patitas alargadas para los lados. Con pintura acrílica, naranja y pintura acrílica en color marrón vamos a darle un poquito de vida a estos golpes o desconchones muy poquita pintura con un pincel de cerdas duras muy poquita pintura descargamos el pincel vamos a dar una pequeña sombra alrededor de digamos del golpe pues eso es un golpe que se ha dado aquí la porcelana y ha saltado así que vamos a simular una pequeña sombra marrón Vamos a darle la sombra marrón a todos los golpes negros que hemos pintado. Digamos que esto es el principio del óxido. Que se está empezando a oxidar. Y entonces esta sombrita marrón es lo que parece que se va a empezar a oxidar. Mezclamos el naranja con un poquito de marrón. Y vamos a hacer la sombra un poquito más naranja. Y vamos a dar un poco de sombra naranjita en algunas zonas. En estas zonas que están un poquito más naranja parece como si el óxido estuviera ya más avanzado. El siguiente paso es aplicar una capa de barniz lo más brillante que tengáis. Este es de alto brillo. Así parecerá porcelana.